Continuamos con nuestros discursos preparados y el día de hoy tenemos a dos oradores que admiro, que admiro porque además de ser grandes líderes, de tener experiencia en la organización, son muy dedicados, que estudian mucho eh, lo, los proyectos, que ya uno es director de calidad del distrito y, y, y Blanca también ha sido ya vicepresidenta educativa y presidenta varias veces, son, son muy muy ejemplares en cuanto al tema de educativo de Padwish, así que seguramente serán grandes discursos y vamos a comenzar con nuestro primer orador y quiero pedir a nuestra evaluadora Giovanna Jiménez que por favor nos expliques cuáles son los objetivos, bienvenida Giovanna a este Club Latony. un placer que muchas nos gracias te. Toastmaster eh, para mí un placer ser evaluadora de Arturo Aubry el propósito de este proyecto es que el socio aprenda o repase métodos básicos de investigación y presente un discurso bien organizado e investigado sobre cualquier tema. Gracias por la invitación. Muchas gracias, querida Giovanna. Y nuestro siguiente orador no requiere presentación, pero como estamos en Facebook tenemos que presentarlo. Él es Arturo Obri, director de calidad del Distrito 34, fue director de crecimiento de clubes, eh, socio, fundador de este club, fue de quien estuvo la idea de, de, de fundar un club avanzado. Así que lo menos que podía hacer ahora es ser nuestro vicepresidente educativo y poner el ejemplo de cómo, cómo hace su trabajo un vicepresidente educativo. Y aprovechando, quiero felicitarle porque rehizo, reestructuró el formato que usamos para la agenda y fue muy fácil la suma del tiempo, eso me encanta. Así que punto para Arturo Aubry. Y el día de hoy nos va a hablar sobre qué es el Distrito 34. Proyecto 1.3 de maestría de las presentaciones. ¿Qué es el Discurso 34? El discurso. El Distrito 34. Con ustedes, Arturo Aubry. Seguramente en tu desarrollo como líder en esta organización te has preguntado bueno, estoy participando en mi club, estoy presentando discursos, soy oficial del mismo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué oportunidades nuevas de desarrollo tengo para poder incrementar mis habilidades en esta organización? En ese sentido, me gustaría compartirte que Toastmasters nos ofrece la oportunidad de servir como oficiales de distrito. Y esta noche te voy a compartir qué es el Distrito 34 para que entendamos un poco acerca de cómo funciona y de qué manera tú puedes desarrollar esas habilidades de liderazgo sirviéndole a nuestra organización en alguno de estos roles. Para comenzar, me gustaría que recordáramos cuál es la misión de un distrito Toastmasters. Cuando hace 50, 60, no sé cuántos años, a Ralph, a Ralph Smithley se le ocurrió, bueno, vamos a crear un distrito. ¿Cuál es la razón por la que Ralph Smithley dijo, bueno, ahora van a haber distritos en Toastmasters? La misión de esta estructura en nuestra organización es crear nuevos clubes y apoyar a los existentes, alcanzar, a lograr la excelencia. Esa es la única razón por la que existen. Apoyar a nuestros clubes y crear nuevos clubes. Entonces, si tú te das cuenta, esta oportunidad que vas a tener para servirle a la organización te va a ayudar a desarrollar esas habilidades de liderazgo. Ahora, hablando acerca de lo que es un distrito, según los documentos de gobierno de nuestra organización, un distrito Toastmasters, en su artículo 12, tienen las siguientes características. Primero, son designados con un número, así como el nuestro, el 34, y en este momento, 2021, existen 124 distritos a nivel mundial. También un distrito se divide en áreas, cada una de ellas, bajo la dirección de un director de área, en nuestro caso, en el Club Cuaytlatoani, nuestra directora es... Areli Morales. Y a su vez, estas áreas se organizan en divisiones, cada una de ellas, bajo la dirección de un director de división, que en esta ocasión, casualmente, es nuestro Toastmaster David Castrejón. También es muy importante reconocer que si bien las actividades y asuntos de un distrito son responsabilidad de la junta de directores de nuestra organización, ellos mismos delegan esas competencias en los oficiales electos de cada uno de los distritos a nivel mundial en esta imagen van a poderse dar cuenta de algunos de los 124 distritos que están organizados en regiones a nivel mundial y si se dan cuenta más o menos cada región tiene entre 7 y 10 distritos y en este momento existen 14 regiones a nivel mundial ahora ¿Cómo se forma un distrito? Bueno, de acuerdo a la política 7.0, estructura del distrito, tiene las siguientes características. Primero, 60 clubes activos son la base para el desarrollo de un distrito, de una buena administración distrital. Las áreas deben estar conformadas por lo menos de 4 a 6 clubes. Pero, si se diera la casualidad de que al 1 de julio ya existe el esfuerzo para crear un cuarto club, el área entonces puede comenzar con tres clubes solamente. En ningún caso un área puede tener más de seis clubes, no podemos tener áreas donde solamente hayan clubes avanzados, y si fuera el caso de que quisiéramos crear un área donde solamente hubieran clubes en inglés o clubes en francés, el consejo del distrito lo tiene que aprobar. Estas son algunas de las características que tienen todos los distritos a nivel mundial. Ahora, si ustedes ven en esta imagen se van a dar cuenta que nuestro club Huitlatoani pertenece en este momento a la división G y al área G4. Aquí lo van a poder ver, en la parte de abajo, club avanzado Huitlatoani. Compartimos con estos otros 14 clubes que son parte de la división G. Ahora, hablando de las áreas, ¿cómo se forma un área en Toastmasters? Bueno, tiene los siguientes criterios, de acuerdo a nuestra organización, la misma política que les comentaba hace un momento, Primero, la proximidad geográfica de los clubes, la capacidad que tenga el director de área para poderles servir de forma eficaz. Si todos los clubes sesionan el mismo día, va a ser difícil que el director de área les pueda acompañar en sus visitas de área. El tamaño y el número de socios. No solamente queremos áreas con puros clubes de 20 socios o más. Clubes potenciales y de crecimiento y el crecimiento previsto. Si esta área tiene seis clubes y tiene potencial para crecer dos o tres clubes más, pues entonces buscaremos tener áreas más pequeñas. La probabilidad de participar en los programas de reconocimiento, es decir, no tener puros clubes débiles o clubes fuertes en una misma área. Y en cuanto a las divisiones, deben de tener por lo menos tres áreas. Y si ustedes hacen las matemáticas, tres áreas de cuatro clubes cada uno, una división siempre va a tener por lo menos 12 clubes. Aquí podemos ver el área al que pertenecemos y que compartimos con los clubes Mex, Altillo y Venur. Ahora, hablemos un poco acerca del Distrito 34. ¿Cuáles son algunas de las características que lo hacen diferente? Bueno, en primer lugar, somos 2,885 socios repartidos en 176 clubes activos al día de hoy. Estamos presentes en 19 estados de la República, sin embargo, clubes solamente tenemos en 14 de ellos. Y estos 2.885 socios hemos presentado 1.352 logros educativos. Es muy importante saber que somos de los 10 mejores distritos a nivel mundial en términos de logros educativos. Siete logros por cada uno de los clubes que tenemos. Aquí podemos ver las diferentes divisiones, socios y clubes que tiene el Distrito 34. Y por último, comentarles que, como les comentaba, tenemos clubes en 14 estados de la República, los tres primeros, Jalisco con 46, la Ciudad de México con 38 y Veracruz con 33. Y por otro lado, Morelos, Tabasco y Yucatán solamente cuentan con un club en este momento. Queridos amigos, Toastmasters es una organización que nos permite desarrollar nuestras habilidades de liderazgo en un entorno práctico. Y el distrito es un espacio en donde cada uno de los roles que existen nos ayuda a ponernos en bandeja de plata las oportunidades que tenemos para el desarrollo de habilidades de liderazgo, de resolución de conflictos, de saber delegar. Aprovechenlas y utilicen estas herramientas para su desarrollo como personas.